En 1994, un doctor de Frisco, Colorado, informaba que una paciente de 51 años notaba un ruido que provenía de sus pechos. Se había operado y llevaba 20 años con implantes de solución salina, pero no encontraba explicación al ruido. Cada vez que viajaba, los pechos comenzaban a sonar, callándose poco a poco si permanecía más tiempo en un lugar o si volvía a su casa. Una radiografía reveló que ambos tenían aire, por lo que se expandía al viajar a zonas altas con menos presión atmosférica. Estos cambios producían el ruido y su desaparición.